Señor, y por otra parte seguimos con buenas noticias porque el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional realizó la firma de un importante acuerdo con el Ayuntamiento del Distrito Municipal La Victoria con el objetivo de capacitar a cientos de jóvenes madres solteras en esa localidad durante la formalización del convenio el director general del Infotep el profesor Rafael Santos Badía explicó que los participantes serán formados para que puedan ocupar plazas de trabajo como empleados o trabajadores independientes y para disminuir los niveles de desigualdad social que se vive ahí en esa importante actividad. Ahí estamos viendo al alcalde de la Victoria, quien estuvo dando unas importantes palabras, también lo que es la participación del profesor Rafael Santos Badía en poder llevar a cabo este acuerdo para que ambas instituciones, el InfoT, pueda capacitar a través de este Distrito Municipal de la Victoria de mano de su alcalde, señores, de manera muy importante madres solteras y jóvenes tengan oportunidad más que todo vamos a escuchar las palabras de ese acuerdo en el día de hoy por favor vamos a escucharla de manera muy interesante es importante vamos a escucharla por que, favor al firmar este acuerdo por dos años renovable va a promover el emprendimiento el, las herramientas tecnológicas la confección de prendas enfermería, informática es uno de los, de los aportes que el profesor Rafael Santos le puede dar al Distrito Municipal de La Victoria, porque no, está dando, no le está dando el pecado, sino lo está enseñando a pecar para que tenga mucho pecado. Y eso es, y felicito a esa parte, y ya le hago un llamado a todos los funcionarios de, del gobierno que preside el señor Presidente, licenciado Luis Rodolfo Arigabel, de que hagan eso mismo, vayan a nuestro distrito a invertir la gente. Señores, escucharon ustedes la presentación de ambos funcionarios, en este caso el director general del Infotep, el profesor Rafael Santos Badía, y el alcalde de La Victoria con relación a lo que es este importante acuerdo. Señores, yo reitero a todos ustedes, la oportunidad de la capacitación siempre es necesaria, y más para nuestros jóvenes y nuestras madres solteras, y la comunidad de La Victoria necesita este importante acuerdo. <música>